Agradezco la oportunidad de estar con ustedes hoy para presentar la edición número 32 de nuestra publicación anual a la situación del mundo 2015, un mundo frágil. Ya es bien conocida la litanía de problemas de la sostenibilidad, incluyendo, por ejemplo, el cambio climático, la deforestación, la pérdida de especies, la sobrepesca, y otros retos de la sociedad industrial. Este año decidimos destacar algunos problemas de la sostenibilidad que están ocultos o que no reciben la atención que merecen. Hoy voy a hablar de los activos inmovilizados, las amenazas al suministro de alimentos, las enfermedades infecciosas, la insuficiencia del suministro de energía, y como consecuencia, la viabilidad del crecimiento económico o dudas sobre la viabilidad del crecimiento económico. Es interesante que frente a la conferencia del cambio climático que se va a realizar en París en, París en diciembre, que casi todos estos temas que, me, que acabo de mencionar tiene alguna conexión con el reto de la sostenibilidad que hoy recibe más atención, el cambio climático. Empecemos con un breve resumen de los argumentos de cinco capítulos, empezando con el capítulo sobre los activos inmovilizados, escrito por Ben Caldecott de la Universidad de Oxford. Los activos inmovilizados son bienes que han sufrido de amortizaciones premaduras, devaluaciones o la conversión a pasivos. Y esto pasa por motivo de cambios ambientales, cambios en el, en el suministro de recursos, como el agua, cambios en los reglamentos gubernamentales. Así que estamos hablando de unos riesgos más o menos nuevos uh, al, al comercio y a, a las inversiones. Estos cambios plantean dudas acerca de la sabiduría de algunas inversiones a largo plazo, si estas inversiones apoyan actividades económicas que son ambientalmente insostenibles. El ejemplo clave de un activo inmovilizado es los recursos de combustibles fósiles. Lo necesario es dejar esta, estos recursos en el suelo para evitar los peores efectos del cambio climático. Para ilimitar el aumento de temperatura a 2 uh, grados centígrados, 80% de las reservas probadas de combustibles fósiles deben dejarse sin quemar. Estos recursos a riesgos tienen valor de cientos de miles de millones de dólares. La HSBC concluyó en 2012 que un pico mundial en el consumo de carbono en, en 2020, una condición necesaria para la transición a una economía de bajas emisiones de carbono, devaluaría precios de los activos de carbón en la Bolsa de Londres en 44%. Pero cada año las empresas de energía gastan más de 600 mil millones de dólares buscando más recursos fósiles. Un ejemplo es la infraestructura de, de combustibles fósiles. Hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, que más del 6% de la flota de centrales térmicas de carbón fue retirado entre 2009 y 2013, no por ser viejos, sino debido a las regulaciones ambientales o porque se han convertido en poco rentable debido al precio bajo del gas natural o por el precio cada vez más competitivo de la energía renovable. Esto está pasando en Europa, en, en Alemania también. En China hemos visto que unos centrales térmicos eléctricas abandonados a causa de la falta de agua para enfriarlos, o sea, es otra causa de un activo inmovilizado, la falta de un, un recurso importante como el agua. La agricultura puede someterse a una amplia inmovilización debido a su dependencia sobre el capital natural, que es cada vez más degradada. Y no sé si ustedes están viendo unas diapositivas allá, pero se puede ver eh, por un estudio de 2013 uh, del capital natural en riesgo. Este estudio compara los costos de la pérdida de capital natural a los ingresos de diversos sectores y la agricultura fue el sector más expuesto. Como se puede ver, el costo en la capital natural de la ganadería y la agricultura por ejemplo, es más de siete veces mayor que los ingresos producidos por esas actividades. O sea, hay mucho riesgo para la agricultura porque sus, sus, uh, su base uh, tiene muchos riesgos. Podemos pasar al tema del suministro de alimentos. Uh, ¿Por qué preocuparnos? Es, es, una, es una buena pregunta. A ver Es porque de los 26 desafíos emergentes de la UNEP asegurar la seguridad alimentaria es prioritizado es número 5 número tres por los científicos y número dos por los ongs y los gobiernos. Y la demanda por los productos agrícolas aumentará en 60% por el año 2050, 2050. Así que tenemos un problema donde hay muchos, muchas amenazas a los recursos de la agricultura, a pesar de que vamos a tener una gran demanda para esos productos agrícolas en los, las próximas décadas. Podemos hablar de los suelos, del agua y de la atmósfera. En, en cuanto a los suelos, uh, se puede ver que en los Estados Unidos estamos perdiendo mucho terreno uh, de la agricultura. Uh, nueve, uh, más de 9 millones de hectáreas, uh, igual al tamaño del estado de Indiana en los Estados Unidos, convertido a usos urbanos en solo 25 años. Así que no estamos cuidando bien nuestra, nuestro patrimonio uh, de la agricultura, agricultura. Globalmente podemos hablar de entre 15 y 24 por ciento de la tierra agrícola que es degradada. Y sabemos que menos vegetación que vemos con el cambio climático, por ejemplo, menos vegetación quiere decir uh, más cambio climático y reducciones en los rendimientos y otra vez cuando estamos esperando mucha, mucho aumento en la demanda uh, en las próximas décadas. Podemos hablar también del, del agua, uh, yo, yo aunque estoy en Washington ahora vivo en California donde tenemos un, una sequía muy, muy, muy severa, uh, es la peor en más de un siglo. Y los suministros de agua superficial el año pasado bajaron en 36%. Los agricultor, agricultores comenzaron a bombear más agua subterránea, pero eso no fue suficiente. Y el resultado ha sido un barbecho de 5% de las tierras de regadío del estado de California. Y el costo ha sido más de 2 mil millones en pérdidas, y 17,000 puestos de trabajo. Y hablo de California, pero el problema se ve en muchas partes del mundo, en China, India, África del Norte, Medio Oriente y otros lugares, que, que son importantes uh, poderes de la agricultura, pero en algunos casos faltan el agua, así que va a dar presión a los, al suministro de los alimentos. Muchas cuencas hidrológicas en el mundo son cerradas, que quiere decir que no hay agua suficiente para la agricultura, la industria, las municipalidades y la naturaleza. Y eso otra vez está pasando en muchas partes del mundo. Y todo esto, la falta de agua, la degradación de suelos, y el cambio climático está aumentando la dependencia de los mercados internacionales. Y eso es lo, lo parte más interesante para mí. Uh, yo creo que ustedes pueden ver que muchos países utiliz, utilizan las importaciones para abastecer sus países con los cereales. Que el Medio Oriente y África del Norte, por ejemplo, uh, ha aumentado su dependencia a los mercados internacionales del 20% en 1960 a más de 50% en 2014 a causa de la escasez de agua. O sea, esos países se están importando más ahora por falta de agua. Y en la próxima podemos ver la misma tendencia en América Central, pero la causa en este caso es la pérdida de tierras de, de agricultura hoy en día un, una cuarta parte de los países depende de las importaciones para satisfacer sus necesidades de cereales y esta es una tendencia preocupante porque significa mayor dependencia de los mercados internacionales y esos mercados pueden ser uh, no fiables a veces ya sea a causa de las malas cosechas o, por ejemplo, en los Estados Unidos, California, que tiene una sequía, pero también crece mucha, uh, muchos alimentos, no puede exportar tanto como en, el, en años pasados por falta de la sequía. O también por la manipula, manipulación política, que es un, es un riesgo estar muy dependiente de los mercados internacionales para los alimentos. Paso entonces a las enfermedades emergentes de origen animal, escrito por uh, Catherine Machalaba de Ecosalud Alianza. Y su tesis es que la, las pandemias de origen animal son una amenaza creciente. Eh, esto, esto tiene importancia especial a la luz de la reciente tragedia del ébola en África. Ahora, muchas enfermedades que hoy se transmiten entre, entre personas tienen su origen en los animales, el sarampión, la viruela, la peste bubónica y la fiebre amarilla. Y muchas enfermedades históricas también, la plaga Justiniano en el siglo VI, la peste negro en el siglo, X, eh, siglo, siglo XIV, la fiebre amarilla en el siglo XVI y la epidemia de gripe de 1918, todos comenzaron a, o sea, tienen su origen en los animales. Más recientemente hemos visto la aparición de ébola, Marburg, la sida, SARS, la gripe H5N1, enfermedad de Lyme, el virus Nipah y Antavirus, Y todos estos uh, tienen su origen en los animales. De hecho, se estima que más del 60% de los 400 enfermedades infecciosas emergentes en los últimos 70 años son de origen animal. Y estos causan mil millones de casos de enfermedad cada año, millones de muertos anuales, cientos de mil millones de dólares de daño económico. Así que es un, es un problema serio. Y nos estamos exponiendo a través de nuestra propia actividad, en particular estos tres, cambios en cómo utilizamos los suelos, la relación entre, nuestra relación con animales y el intercambio internacional. En cuanto a los cambios de los suelos, la modificación terrestre puede causar cambios en patrones de vegetación microclimas y el contacto humano con los animales. Nosotros, por el, el crecimiento de la población, uh, tenemos nosotros los seres humanos tenemos más contacto ahora con los animales sal salvajes que en el pasado. Y la abundancia de especies, de vectores y hospedantes uh, también es una consecuencia de la modificación terrestre. Todos estos son factores críticos a la enfermedad ecología, ecológica. Podemos hablar también de nuestra relación del, uh, con animales, uh, tanto el ganado como con los animales salvajes, uh, que en cuanto a los salvajes, si un, si un animal es enfermo puede infectar a los seres humanos. Uh, bueno, este no es salvaje, pero un ejemplo es, son los pollos en la Asia que, que han causado un gran gripe hace unos años, ah, que cuando, cuando existe el gripe en los pollos, se puede transmitir a los seres humanos. Y también en cuanto al ganado, resistencia a los fármacos antimicrobianos. Los patógenos resistentes a agentes antimicrobianos se transmiten del ganado a personas por el consumo de alimentos, por el contacto directo con animales tratados, por el manejo de residuos y por la utilización de estirero, estiércol como abono. Y podemos hablar también del aumento de viajes y comercio, comercio internacionales, que estamos viajando mucho más que antes, tenemos mucho más intercambio a un país con otro, Así que de esa manera se puede, uh, se puede uh, uh, contratar o pasar uh, los, uh, los virus de los animales. Paso ahora a, a dos temas uh, muy vinculados, la energía y el crecimiento económico. Los capítulos 2 y 3 exploran el futuro del crecimiento económico el capítulo 2, desde el punto de vista de la energía, y Nate Higgins, el autor, uh, escribe que el crecimiento es amenazado por la falta de energía. Se puede resumir su argumento así, que la energía es fundamental para nuestra sociedad y civilización. La energía barata y abundante permite nuestros altos estándares de la población y el alto nivel de vida y carga nuestras perspectivas de progreso. Dos, la energía es realmente lo que tenemos para gastar. Muchas veces pensamos que estamos gastando dinero, pero lo que estamos gastando es la energía. Es lo que realmente utilizamos para dar forma al mundo y hacer que sea lo que queremos. El dinero es solo un marcador. Tres, se necesita energía para obtener energía, pero es cada vez más difícil conseguir la energía. Hace 100 años se necesitaba la energía equivalente a un barril de petróleo para producir 100 barriles, barriles de petróleo. Estos días de 100 a 1 rendimientos de energía se han ido. La tasa de retorno energético se ha reducido a 20 o incluso a 10 a 1, ya que explotamos los suministros más fáciles y mejores primero. 4 estamos manejando el aumento de los costos de extracción de energía con la deuda. 5 a largo plazo se requieren precios altos de la, de la energía para mantener los niveles de producción. Las compañías de petróleo y gas deben ser capaces de vender sus productos a un precio que va a pagar los costos y obtener un beneficio. 6. Sin embargo, los altos precios destruyen la demanda y dejan menos beneficios a la sociedad, llevan a la recesión y crean un exceso de demandas basadas en la deuda en cuanto a la producción futura. Así que dice Higgins que el resultado es que la energía abundante ha impulsado nuestra obsesión por el crecimiento económico y el fin de la energía barata significa un futuro de bajo consumo. Aunque utilicemos más energía renovable, tiene limitaciones y no debemos esperar sostener los niveles de consumo actuales. Y ahora, el capítulo 3 añade otros motivos por cuestionar el crecimiento económico. Hemos sobrepasado muchos límites ecológicos, que es evidente con los problemas que he mencionado al principio, el cambio climático, la deforestación, la pérdida de especies, las sobrepescas, etcétera, etcétera. Que todos esos son señales que, de, de, de que esta situación económica no puede continuar. Y el crecimiento empeorará la situación. Y mayor eficiencia no es suficiente para resolver el problema. Pero este capítulo, ahora estoy pasando al capítulo 3, por uh, uh, uh, Peter Victor, uh, un economista de Canadá, uh, también tiene una parte optimista, que dice que es posible tener una economía humana, plena y justa, sin crecimiento perpetuo, por medio de una economía que utiliza menos y no, y no crece. Peter Victor ha modelado una economía de Canadá de no o bajo crecimiento, con resultados muy alentadores, la disminución de las emisiones de gases de efecto, efecto invernadero, la reducción del desempleo, menos pobreza y menos deuda. Y estos se obtienen por la desaceleración del crecimiento de gasto público, la inversión neta y la productividad, el fin del crecimiento de la población, una semana laboral reducida, un impuesto sobre el carbono neutral para los ingresos y mayor gasto gubernamental en programas contra la pobreza y a favor de la alfabetización y la salud. Así que estamos hablando de, de, de muchos problemas en el mundo que, que son más o menos ocultos o que no merecen o no reciben la atención que merecen. Y voy a terminar ahora y después podemos tomar unas preguntas. Muchas gracias.